Hola demonios antes de empezar recuerdo que lo único mío es la historia y todo eso. No tengan miedo de saludar y sin más empezamos. Izuku la reencarnación de Zun. Con la traición de quien Izuku creía como un padre ahora estaba estaba en una tienda vendiendo todo lo que tenía de Oymite. Desde que consiguió la Spitfire era un poco más alto y con la gorra y capucha no eran capaces de distinguirlo. Aún así a la tienda llegó alguien de vestimenta elegante junto a una pequeña de coletas que pasaron tras él no les tomó importancia hasta que sintió un arma en su espalda gentleman primero tenemos que hablar con la víctima de una manera cordial disculpa joven vemos que le pagaron mucho le importaría darnos un poco la brava eres genial decía la pequeña mirando varias reacciones en el vídeo eso hasta que comentarios que decían cuidado causaron que mire a izuku con los rayos en su brazo la brava henle izuku dime qué tratas de hacer Dijo en un borrón, ya sosteniendo el arma y agente de la camisa cuando miran a héroes llegar. M, M, tregua. Gentleman. ¿También eres villano? Ok, tregua, la brava por favor apaga la cámara. Así la brava solo tapó la cámara. Izuku dejó que Gentleman se encargue de los primeros, pero cuando mira a la policía, los villanos solo miraron una estela pasar entre todos y como todos morían por sus propias balas. Izuku. Listo, bien, ¿y quiénes son? Menciono al estar detrás de ellos abriendo un paquete de chicles que tenían en venta. La brava. ¿Qué poder más interesante quién eres exactamente? Pregunto curiosa, Izuku. Díganme quiénes son. Pregunto tomando su dinero y caminando hacia atrás del recibidor para ver si tenían algo de tomar. Gentleman. Am parece que nuestros espectadores tienen curiosidad, está bien mi nombre es Henle, villano profesional y famoso en redes. Izuku pfpfpf, pf, pf, aguantando la risa por la presentación el chico talló su cara, se quitó la gorra y capucha ahora sí las vistas se dispararon, el traidor siendo visto en vivo. La brava. ¿Qué? ¿El traidor? Grito emocionada hasta que Izuku estaba a su lado después de una pequeña corriente de aire sosteniendo su hombro, Izuku. Quiero decir que no soy el traidor, a quien escuché diciendo mierdas de mi le irá mal pero no lo soy, Mencionó agachado a su altura para soltarla y caminar a la salida, gentleman. De Te espera tenemos un especial, entraremos al festival de la UA sería mejor si vienes. Cuando Izuku escucho eso, volteo con unos ojos de pistola que dejaron a ambos helados. Tal vez era por eso o porque el sentido del peligro se disparó. Izuku, escuchen, hay dos personas muy importantes para mí en ese lugar, así que más les vale lo arruinarlo. La brava. p pero nuestros espectadores están emocionados. ¿Qué esperas que hagamos? Dijo nerviosa. Izuku, mmmmm, tengo una idea. Ustedes y yo, una competencia de quien termine con la liga más rápido. ¿Te parece? Ustedes usarán a sus espectadores y yo seré solo. Con la propuesta de Izuku ambos se miraron. Parece que también tenía un visto bueno, así que Gen le suspira rascando su nuca, gentleman. ¿Qué caso? Bueno, ahí te va, no sé si funcione bien, pero serviría para algo. Dijo lanzando una cámara a Izuku y este la atrapó justo cuando parecía que ni siquiera la agarraría. Izuku, empecemos en una semana. Fum. Segundo cambio muchacho, ¿qué esperas? De esta manera Izuku salió corriendo su cambio en el tiempo era diferente tenía que elegir si salvar a su madre de una multitud furiosa o encontrar a un nomu de alta gama. Claramente que necesitaba a su madre así que apenas miro gente con máscara entrar a su puerta llego detrás llamando la atención. Su nuevo traje era como el de zoom, negro y la máscara como una especie de calavera. Sujeto 1. Mi mierda el traidor. Sujeto 2. No nos asustas acabaremos con tu madre que es la culpable. Izuku, ¿de verdad? ¿Creen que es culpa de mi madre? O no es culpa de ustedes, agradezcan que ese desgraciado me quito mi poder pero lo recuperaré. De esta manera todos prepararon sus armas, juraron ver a Izuku tras ellos al mismo tiempo quien clavo a dos a la pared, y a los demás los lanzo por el balcón. Izuku, ¿estás bien mamá? Inko, ese sí, ¿pero cómo pudiste? Pregunto nerviosa, Izuku, ¿Lanzarlos? Son tiempos difíciles y si es estar junto a todos como no controlo aún ni velocidad use el tiempo, fácil ¿no? Pregunto señalando hacia la ventana confundiendo a su madre, salió corriendo y un collar azul de gemas estaba colgando. Poco más tarde Izuku estaba con ese gran traje en un techo haciendo unos estiramientos mirando a una pared. Izuku. Bien Zoom dime qué es lo que querías que haga. Zun, Tienes que vibrar, podrías atravesar la pared sin problema pero si falla o se destruye la pared o tú. Izuku, vaya consuelo, bueno no me queda mucho, más que una cita en la tarde supongo. Fum, estás tratando de limpiar tu nombre y piensas en eso, ahora corre. Después de la charla con el hombre en su mente Izuku se preparó acumuló velocidad y corrió, se estrelló una, dos, tres, varias veces. Hasta que en una logró pasar la pared, claro que no se detuvo y en vez de estar en las escaleras salió a un callejón. Izuku, mierda azoom cómo hago eso si estoy cayendo. Fum, No sé si eres o te haces. Izuku. No, pues gracias otra vez. De esta manera Izuku hacía lo mismo y logró pasar poco a poco la pared, pero cayó por las escaleras del edificio de al lado Izuku. Ouch, aunque esto te cure, duelen los golpes. Policía. Alto villano. Izuku. Genial lo que me faltaba. Así Izuku se levantó y miró a varios policías frente a él, venían por una queja de ruido, pero esto era más importante. Izuku. Agradezcan que no puedo atacarlos si quiero limpiar mi nombre. Policía. Disparen. Izuku. Claro a menos que hagan eso, dijo para luego esquivar las balas al modo matriz y luego corrió hacia una de hecho incluso se agachó para que vaya a su cabeza. Fum. ¿Qué crees que haces? Izuku. Trataré de sentir su vibración. Fum. Bien lo entiendes pero, quieres no morir. Grito para que Izuku empiece a vibrar la bala, comenzó a pasar hasta que estuvo del otro lado, y ya los tenía noqueados en el suelo. Aunque quería preguntar cosas tenía algo que hacer, así que nuevamente salió corriendo para dominar su velocidad. Ahora vemos a un Izuku con gorra y cubrebocas algo nervioso, una cita bueno algo así, ya que la voz de Nejire lo sacó de sus pensamientos. Cuando volteo miro a una hermosa Nejire acompañada de la pequeña Eri, se sonrojo a grado de agradecer la gorra y cubrebocas. Negire. Hola Izuku, ¿a ¿ah, estás enfermo? Pregunto confundida mientras miraba las orejas rojas de Izuku. Izuku. N no, pero claro que no. Eri. ¿Te vas a morir Izuku? Pregunto asustada. Izuku. ¿Qué? No claro que no Eri, dijo cargando a la pequeña, solo que Nejire me puso nervioso. Eri. ¿Y por qué? Izuku. Bueno, es que es la chica más hermosa que he visto, dijo con una sonrisa tranquila que sonroja a Nejire hasta en las manos. Aunque su momento no duró mucho cuando Bakugo llegó caminando junto a Estuyu. Bakugo. Oye inútil. Creí que mantendrías un perfil bajo. Dijo molesto Izuku. Eso trato Bakugo. Estuyu. Con todo respeto mi gorilla esto está lejos de ser discreto. Dijo mostrando el vídeo que ahora era viral. Aún así, los cinco tuvieron un buen día y ahora estaban sentados en una mesa. Izuku igual de tapado que antes. Eri. Hace me callo mi manzana, dijo triste al mirar su manzana en el suelo. Aunque en un borrón, Izuku ya tenía otras dos. Bakugo. Oye, nerd sobre tu competencia es tonta, pero podemos ayudar. Izuku. Lo sé, musulmán. Bakugo. ¿Cómo me dijiste? Dijo molesto, Tsuyu. Creemos que hay alguien que podría ayudarte, pero como héroes no podemos acercarnos a ellos. Izuku. ¿Qué tratan de decir? Nejire. Aún no somos héroes pero eso nos perjudicaría a Izuku. bakugo Los Yakuza, recuerda que ellos los traicionaron perdiendo todo. Con eso a Izuku parece iluminarse un camino para vengarse de la liga y los que los traicionaron, pero la mano de Nejire tomando la suya lo sacó de sus pensamientos. Nejire. Izuku, sé que con todo lo que pasó ya no querrás ser héroe, pero yo sí, solo solo prométeme que seguirás haciendo el bien para poder algún día estar juntos. Las palabras de la peli celeste sonrojaron a Izuku, quien solo pudo de lado la cabeza con una sonrisa. Lo prometo. Esa misma noche, Izuku estaba en un departamento de un edificio del barrio bajo, de hecho tenía vecinos extraños como un hombre de una cicatriz en la frente. Izuku. Siento que estoy muy lejos de lo que quiero, bueno, no importa, te tengo una idea. Así los rayos azules salieron por la ventana, por la ciudad se podía ver una estela azul y en un punto Izuku miró a los rangers del hermano de Lira, corrió más lento para que como él quería corrieron lo suficiente para ponerse a su lado. Izuku. Hola chicos, una cosa que se siente que ya no sean los más rápidos. Héroe 1. A callar, ¿qué es lo que tramas? Izuku. Nada especial iré con la persona que se encarga de ustedes ¿cómo se llama? La presidenta tal vez. Héroe 2. Jamás llegarás a ella. Dijo el héroe tirando un golpe a Izuku que sin problema esquivo. Izuku. mmmmm sabes que. Me gustaría quedarme pero ya mire mi destino. Mencionó al mirar un gran edificio, los rayos rodearon a los héroes para dejarlos atrás, a esto se les empezó a destruir el traje dejando solo el casco. Héroes. O oh no, pidan ayuda. Por otro lado la misma mujer que había mandado de encubierto a Auska hace poco miro rayos pasar por la ventana, apenas se acercó a ver ya tenía a alguien atrás. Mujer, ¿qué quieres? Izuku. Nada en especial solo vengo por información que claramente usted tiene. Mencionó Izuku estirando la mano, la mujer nerviosa camino a su escritorio pero cuando quería apretar un botón debajo de la mesa miro a Izuku a su lado sosteniendo su lado. Izuku, yo no haría eso. Sabe, creo que nuestra alianza sería buena. Solo imaginé esto, un asesino de villanos. Muy diferente está en quien le daba muchos problemas, ¿no? Mujer, Ku, qué es lo que quieres exactamente? Izuku, solo dígame dónde encontrar a los yakuza que siguen por ahí. También si me ayudara con la liga sería perfecto. Así, 20 minutos más tarde, podemos ver a un chico pelo blanco y largo caminando por un muelle, pero sintió la presencia de alguien y unas flechas negras fueron hacia él. Pudo ver que la persona de traje negro ni siquiera se movió, pero aún así sus flechas pasaron hasta el otro lado. Kurono. ¿Quién eres? Izuku. Solo un viejo amigo que quiere ayuda de los Yakuza. Kurono. Los Yakuza se acabaron desde el ataque. Izuku. Dije ayuda? Perdón, quería decir ayudar. Con esto Kurono la mano derecha de Oberaul se sorprendió, parecía que esta persona sabía algo, así que solo le hizo una seña para que lo siga. Ahora vemos a Izuku en una especie de local en el muelle, habían muy pocos yakuza pero a Izuku le parecía bien. Yakuza 1: Tú eres uno de los que nos atacaron, ¿por qué nos uniríamos a ti? Izuku: ¿Por qué ustedes y yo tenemos intereses en común? Hacer ver mal a los héroes y acabar con los villanos. Yakuza 2. Nunca hará, gritó el yakuza saltando a Izuku. Este ni siquiera se movió, pero ya tenía su mano atravesando al hombre. Esto a muchos les recordó a Ul teniendo miedo de él. Izuku. Tranquilos, yo no los mataré sin motivo, a menos que me ataquen. Con eso todos se mantuvieron en silencio hasta que Miro como Kurono se ponía la máscara de yakuza con una reverencia. Kurono, si regresar la humillación a esos bastardos es servirte a ti, es justo para mí. Con esto los demás hacían lo mismo, claro no eran muchos pero le servía a Izuku. Izuku. Bien, entiendo que soy rápido pero no puedo ver todo a detalle, quiero que sean mis ojos en la ciudad. 30 minutos después estos hombres estarían por diferentes zonas de la ciudad. Izuku solo estaba sentado en un edificio, eso hasta que suena su teléfono y él contesta algo molesto. Izuku. ¿Qué quiere director? Nezu. Joven Midoriya me complace anunciar que estamos haciendo lo posible por limpiar su nombre. Izuku. ¿Así? No me interesa aún así no será un héroe ya. Nezu. Bueno también se trata de la señorita Aro. Con esto los ojos de la máscara de Izuku crecieron y rápidamente se paró. Izuku. ¿Qué tiene ejide? Nezu. Me temo que es complicado, puedo verlo en la UA de momento no hay héroes aquí. Izuku. MMMM solo iré por ella. Pero si es una trampa, los mato a todos Dijo colgando el teléfono y los presentes se asustaron con eso Aizawa y Nezu mirar como este estaba preocupado Aizawa, le dolió Nezu, lo sé, pero de momento la señorita es lo que importa Fin Bueno yo me cargo de los saludos, un saludo para estos gentes Ya no puedo mencionarlos porque si no los video se hace largo